La semana pasada me, me llevaron a la oficina donde me dieron una carta que, pidiéndome un plazo de 10 días para presentar mi estatus. Mi estamos acá porque estamos peleando por nuestras demandas que nos están dando un plazo hasta el 28. Después de ahí estamos eh, despedidos. Después de, de esa noticia uno se siente de una vez devastado que no haya qué hacer porque han sido tantos años de servicio a la compañía. Durante la compañía, a través de los años, por el trabajo que nosotros hacemos, ha subido.